Solo por, a ver, es que me da la sensación, yo intento ser bastante, eh, digamos, a veces a es veces brocha gorda. Eh, la desigualdad ha aumentado muchísimo y eso, estoy totalmente de acuerdo, y los mecanismos que necesitamos son de la reducción, pero eso no tiene que ver con que no haya reducido la pobreza en los países emergentes, por ejemplo. Es, que es otro debate de no los amigos. Me da la sensación de que hay una mezcla argumental muchas veces. Ha aumentado la desigualdad y ha disminuido la pobreza en los emergentes. Y en los países emergentes, en muchos casos, se ha aumentado el crecimiento vía exportaciones gracias a entradas de inversiones extranjeras directas. No preguntemos de China o a Vietnam. Y en otros habrá inversiones que no sean tan positivas. Pero hay, es imposible académicamente demostrar si sí o si no. Ahora, el tipo de inversiones. Y, a lo que tú comentabas, la pregunta era por qué necesitó una planta aquí, una inversión de otra empresa, porque a lo mejor estaba a punto de lograr y esa gente se hubiera quedado sin trabajo de todas maneras. A lo mejor, no lo sé, no lo sé, no caso. No, yo toca Juan. No. Vale. Pasa <ríe> sí, para respecto al tema este de, de la inversión, un paréntesis, un poco dices que hay mezcla de argumentos. ¿Sabes qué me parece también? Que en tus intervenciones a veces hay falta de contexto. El contexto es el capitalismo cruel que acumula riqueza en poco tiempo a, a, por medio de la vulneración de derechos. Y eso es lo que jugaba con el o sea, Entonces, claro no se pueden hacer abstracciones. Hay un sistema económico que es el que es, y yo creo que se puede defender y me parece muy bien, pero yo entiendo que el capitalismo es una cubeta brutal que acumula mucho, en muy poco tiempo, destruyendo y vulnerando derechos. ¿Qué parece? Respecto a lo, a lo bueno o a lo malo de, de las inversiones... Y muy rápidamente, ¿no? para avanzar a otra pregunta. Yo creo que lo que hay que hacer es medir. Y esto no, no se hace. Hay que medir cuánta transferencia tecnológica generan, cuánto empleo generan, cuánto impuesto pagan, cuánto paraísos fiscales están. Esto estaría muy bonito ver el IBEX 35 donde tiene paraísos fiscales. Cuánto crédito blanco dan. Y luego, unido a esto jurídicamente, puesto que el foro es... bastante son colegas, ¿no? Sus colegas. Hay, hay un elemento que yo jugaría con, con el juego de obligaciones y derechos de las transnacionales y de las inversiones. Esto es bien interesante. Y si jugamos con obligaciones y derechos, ¿cuáles son los derechos de las transnacionales que invierten? Brutales. Brutales. Contrato de explotación. Acuerdo de comercio y de inversiones que siempre o generalmente les, eh, les protegen. Eh, y tribunal arbitral, porque no se fían de la neutralidad de los tribunales. Curioso que son las transnacionales las que dicen que no se fían. Sus derechos los blindan bien, incluso con cláusulas, tan demoledoras que antes no he hablado de que en las demandas ya no solamente es el daño causado y un cierto lucro razonable, es daño causado y lucro cesante indeterminado en el tiempo. Fijaros el ejemplo de la, de la, de la, de, de la canadiense de oro, ¿no? española. ¿Sabes cuánto se ha gastado? Que ha demandado una canadiense al lo gobierno español por Galicia. Por cierto, es bueno que sepáis, como no, hay trata, no había en ese momento tratado de relaciones comerciales, Canadá. España, abre un chiringuito y tiene que hable así en Panamá. Curiosamente, no se la puede demandar, tiene capacidad de demanda. 35 millones de gastos, es lo que pide, 1.500. Eso es razonable, en el un procesante, ¿no? no, eso es una acumulación y yo creo que esto es bastante generalizado en esa neutralidad que yo no creo de los tribunales de acuerdo de inversiones. Pero derechos, luego los derechos, la pena, incluso tribunales fuera. Obligaciones. ¿Cuáles son las obligaciones de la empresa transnacional? saber, Se agarra un principio jurídico que yo no lo entiendo en la globalización. La transnacional en la globalización utiliza toda la técnica jurídica. Deslocaliza, subcontrata, terciariza, abre la bolsa las 24 horas y sin embargo en sus obligaciones se engancha a una técnica jurídica antigua que es la del domicilio. Y ahí se engancha. Fractura la relación jurídica entre matriz y filial y el domicilio. La empresa transnacional sabe lo que dice, yo cumplo las leyes. ¿Sabéis qué leyes? Solo la del país donde estoy. O sea, si voy a Colombia, las de Colombia. Si voy a Bangladesh, la de ba Bangladesh. Y dices, ah, y tus derechos los llevas a un proceso de globalización en la internacionalización. Bueno, la asimetría es de, de tal disparate que hablar de inversiones buenas o de inversiones malas... A ver, tenemos que hablar de juego jurídico, de contexto jurídico. Si no, ¿sabéis con qué nos encontramos? Con que hace tres años... Esto no tiene nada que ver con negocia, además de que esto es un hecho objetivo. Mil personas en una empresa de Bangladesh mueren. ¿sí? Había empresas españolas como el Corte Inglés y Mango. ¿Qué les ha ocurrido? ¿Sabéis qué? Nada. ¿Por qué? Porque hay una técnica jurídica que dice que rompe la relación jurídica en la subcontratación internacional y por lo tanto tú no tienes relación normativa. Decir que son buenas o malas las inversiones, tenemos que cambiar la estructura jurídica. Si no cambiamos la estructura jurídica, las simetrías de tal calibre, que resulta muy difícil hablar de esto por cierto, el TTIP se une y firma un cheque en blanco en las técnicas que estoy diciendo lleva un cheque en blanco, la contradicción claro es que va a tener que confrontar con poderes judiciales europeos y yo creo que ahí va a haber serias contradicciones. Sí. Eh, estoy totalmente de acuerdo en que hay que analizarlo todo en el contexto porque, ¿eh? se ha comentado eh, por ejemplo, la inversión o analizarlo como una, una pieza fruta, que no está vinculada a ningún otro sistema, evidentemente es un en sistema. Y dentro de ese sistema estamos en, un, en, en una sociedad que tiene un modelo concreto. ¿eh? El modelo, además, está en ¿eh? un modelo Podemos hablar del, del propio sistema. ¿eh? Podemos hablar del sistema, si el sistema está bien fundamentado o no fundamentado, pero si, si disponemos... Pues, pues, con ese tipo de discursos, que podemos seguir ese discurso, yo creo que ya no deberíamos estar hablando del deberíamos de, estar de, hablando de, de la propia competitividad de la Unión Europea, de la propia competitividad de, de, de los Estados. porque, No, quiero no, es. decir, es, es esa es sí, la historia. Es. Eh, el, el problema es el sistema, coincido. A mí el sistema no me gusta. No me gusta el sistema capitalista. No me gusta la protección de las inversiones tal y como está planteado. Yo no, yo, yo, yo, a veces me da la sensación de que yo no pero sí. la mitad. No. ¿No es neutral? No, no, no. He mencionado la palabra de neutral. He dicho que a ojos de los inversores extranjeros, el arbitraje aparece más neutral. ¿Tú lo crees? ¿A ojos del inversor? Tú eres un especialista entero. Dependiendo de cuáles sean los señales internos, seguramente pueden ser los resultados. ¿Por qué no? ¿Por qué no? A un estado donde no existe separación de poderes, ¿por qué no va a ser más neutral? Un, un, un, un tribunal arbitral conformado por personas... Eh, yo no sé, me imagino a vosotros tres árbitro de un tribunal, yo no tengo ningún motivo para pensar que vais a ser eh, eh, que, que vais a ser parciales, ¿no? ¿No? Pues según, qué, según cuáles sean las personas que pongamos al frente de ese tribunal, ¿por qué no? Y uy, vamos más allá, si son, los propios, si son las propias partes que se dediquen a esas personas, una de las partes debe ser excesivamente. Eh, no me no, no, no gustaría decir ninguna palabra más grande, pero tendría que tener muy pocas luces para poner a una persona que efectivamente a lea en contra de sus intereses. Y yo con esto, lo que no. Lo que no parece que estoy aquí definiendo de la arbitrariedad, cosa que no estoy haciendo. Simplemente intento enfocarle, para mí, enfocar el problema a, otro, a otras cuestiones que para mí son más importantes. Esto es lo que, lo que sí pretendo es reenfocar el, el, el discurso. Yo, mi, si, si me preguntéis en posición personal, ¿no? sin hablar técnicamente, si a mí me hacen una pregunta cuando estaba marcando el café, ¿qué te parece? Y, pues, yo digo, a, mí no me gusta. a mí no me gusta. Pero si me pedís los eh, detalles detalle, mira, para mí no, pues, el problema no es el principal problema, no es el análisis no digo el problema, digo el principal problema. Hablemos de cooperación regulatoria, como se ha hablado antes. Bueno, pues. Ahí me, me asusta mucho más toda esta parte de, de, de, del TTIP que el tema del arbitraje. Y por eso intento reenfocarlo y decir que el arbitraje no es el problema. El problema son las normas sustantivas que tienen que aplicar esos árbitros, en mi opinión. ¿Qué es lo que vamos a exigir de Porque a veces aquí a uno le puede decir, a mí, eh, este tipo de si estos argumentos, me, me, eh, la única conclusión a la que me lleva es a pensar que igual a algunos... Eh, este es, voy a plantear la pregunta de otra manera. ¿Qué es lo que deberían hacer los tribunales internos? Un juez interno, ¿qué es lo que debería hacer con el mismo capítulo de inversiones de protección del TTIP? ¿Qué es lo que tiene que decir? ¿Qué es lo que tiene que aplicar si el, si el, si el tratado le dice que, que, que le tiene que compensar al inversor con una compensación que, que justamente tiene que responder al valor justo de la ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Darle otra compensación que no se ajusta a la ley? El problema está en la ley, no está en el árbitro, no está en el juez. Ahora, bien, critiquemos a la vista, critiquemos discriminación, Justicia para ricos, totalmente de acuerdo. ¿Quién puede acceder a este tipo de arbitrajes que son excesivamente caros? El tribunal que se propone como alternativa al arbitraje, curiosamente una no de las cosas que no cambia es el costo del arbitraje. Vamos a coger el ejemplo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Cualquier persona tiene acceso a este tribunal que también es internacional, donde un particular también demanda manda un Estado. ¿Son, son justicias prácticamente gratuitas. El inversor no, hay, estamos totalmente de acuerdo. Es una justicia para pocos, para unas cuantas empresas que tienen el poder económico suficiente como para afrontar este tipo de árboles. Totalmente de acuerdo. Hay que cambiar eso, hay que cambiar. Hay que hacer igual un mecanismo de arreglo de diferencias para, también para las pymes. ¿Por qué no? no hacer ¿eh? hacer un tribunal o una especie de instancia donde también puedan acudir las pequeñas y medianas empresas. Esa pequeña y mediana empresa, por ejemplo, el de Leuba o de Bilbao, que no tiene ni, ni, ni que, que en caso de que pueda ser perjudicada por una medida discriminatoria, porque vamos a ser sinceros, los Estados también pueden adoptar medidas desactuadas ¿eh? y, y, y, y, y solo tenemos que ir a los juzgados del de administrativo del contexto administrativo para ver que la administración también adopta medidas que son contrarias a los intereses de los particulares, más o menos legítimos esos intereses, pero puede adoptar estas medidas. Ese, esa pequeña medida de empresa. Le vamos a obligar a acudir al tribunal de Ohio contra el propio, vamos a poner el ayuntamiento, la, el, el Estado o, o el que sea, que los tribunales de ese mismo Estado no tienen ninguna capacidad de llevar a cabo esos pleitos. ¿Por qué no vamos a prever un sistema de arreglo de diferencias accesible también para, estos, para, para este tipo de empresas, pequeñas y medianas empresas? Por ejemplo, es una, es una propuesta. ¿Por qué no vamos a proponer que se eviten las demandas abusivas? Que sí es un, proceso, que es, que sí es un problema y aquí, estoy, aquí estoy, totalmente, estoy totalmente crítico con el arbitraje. Que el arbitraje tal como está montado a, a día de hoy permite que, los, que, los, eh, que las grandes empresas especulen con las propias demandas. No que busquen justicia, sino que eh, permite que presionen al Estado para que adopte ciertas medidas. Y es verdad, es el enfriamiento regulatorio es un, gran, es un gran problema, lo he dicho. Si lo tengo que repetir, lo repito, lo he dicho. Es un gran problema el enfriamiento regulatorio. ¿Por qué no preveremos mecanismos para evitar este tipo de demandas abusivas? O sea, es posible. Y pongamos costas. Si es tan caro, pero que les cueste más. Por ejemplo, una medida, para hacer, eh, ¿debe ser? Una medida que nos costaría mucho poner. Eh, Algunas otras... cuestiones. Eh, y bueno, para mí... Eh, no. Es Un, un detalle. Estamos hablando de la Unión Europea, estamos hablando del arbitraje de inversiones, del comercio, hemos hablado del TTIP, hemos hablado del Z y hasta ahora no hemos hablado del acuerdo con Singapur y del acuerdo con, con, eh, con Vietnam. Es que somos nosotros mismos los que estamos poniendo de la idea cuál es el debate. El debate es cuando nosotros nos encontramos en el ojo del hispanjero. O sea, Ahora no nos, no nos acordamos del acuerdo con Vietnam, que, que hay un texto cerrado. Un texto cerrado que tiene más o menos el mismo contenido, y donde se prevé este nuevo sistema de corte, de corte de inversiones, ahí está. Y desde luego, Vietnam no ha tenido ningún poder de negociación. Lo ha subido porque le ha puesto la Unión europea. Y ahí está el acuerdo de Singapur Con el arbitraje de inversiones, ahí está. No lo hemos mencionado, pero ahí está. No nos acordamos. Sí, sí no nos acordamos, pero no nos mencionamos. Es que, pero nosotros mismos, ¿eh? ¿Qué eh y ahí está este acuerdo también. Y vamos a esperar, porque yo creo que eh, ahora, bueno, ¿qué es lo que se puede hacer? verdad pues Yo creo que aquí todavía hay margen. O sea, yo creo que es este el momento de hacer estos debates, de discutir, de, y, y lo voy a decir porque me voy a posicionar, de, de, de combatir el TTIP, tal como está pensado actualmente, de combatir incluso la arbitraje de inversión para mejorarlo, o quitarlo, que yo, yo, soy, yo creo que tiene interés particular en mantenerlo. O sea, a mí los tribunales de terror, yo, Bien, yo no, no soy sé contra a, a la clásica ¿no? doctrina la cruz la calvo y la, de la, de la calvo, ¿eh? que muchos años atrás lo, lo, los, los países latinoamericanos mantuvieron. Bueno, este es el momento. Este es el momento antes ¿eh? de que el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales vayan a ratificarlo, porque el acuerdo de Singapur para mí es uno de los elementos claves en este momento es este acuerdo de suma, el acuerdo de segunda acuerdo está ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Vamos a ver lo que dice. Porque puede ser claro que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea diga que ¿eh? es un tratado mixto y, por tanto, que además de la ratificación del Parlamento de Europeo, necesita de, de, de la ratificación de los 28 Estados miembros. Esto cambia mucho. Y en estas circunstancias, yo creo que será difícil que salga año el TTP en estos casos porque bueno, esto es importante. Y luego, para introducir ciertos matices ¿eh? y ya con esto termino. Hay, tenemos que ser también claros en, al decir que el texto de, de, de, del, del capítulo de inversiones y el capítulo del activo ahora el desnaturalizar el arbitraje de inversión, ha introducido bastantes avances en lo que son las exigencias que se vienen haciendo al arbitraje de inversión. Ha introducido bastantes avances. No lo voy a eh, bueno, son, son las siete Has lanzado unas cuantas ideas en clave de la referenda de, de cómo combatir o mejorar el contenido del TTIP, de las negociaciones. El TTIP todavía no está, pero en programa teníamos, si os parece, teníamos, eh, una obligación con el público de, eh, de plantearle que hagan algunas preguntas eh, a, los, a los cuatro ponentes. Eh, y yo creo que, bueno, pues que estoy obligado, obligado cumplimiento a eh, ofrecer esa oportunidad. Aquí, si os parece. Eh, se queda en de dinero, pero... Sí, buenas tardes. Yo, pregunta lo que voy a hacer, quería dirigirme al señor Solana porque me parece que algunas de las manifestaciones de las que ha hecho han sido un poco insensibles y respetuosas con las familias españolas. Eh, y eh, entiendo parte de, de cuando o sea, cuando asegura... no perdón, perdón, perdón. Eh, Para empezar, eh, ha comenzado quitándole peso al tratado, ¿no? ¿Por qué tanto revuelo? Y yo creo que, que sí que tiene tal revuelo por todos los ámbitos y materias a las que afecta. A que, por cierto, usted ha estado diciendo constantemente... ¿Pero, pero eso qué tiene que, que tiene que ver? Claro que tiene que ver. O sea, si algo he aprendido de, de mi educación como jurista en esta carrera es que precisamente esas cosas a las que parece que algo no, no afecta y que es muy indirecto es lo que más se me luego luego a la hora de, de aplicarlo. Y eh, la afirmación que ha hecho también de que con la globalización eh, han salido familias de la pobreza, perdone que le diga, pero yo creo que precisamente eh, cada vez en España hay más familias sumergidas casi en la pobreza. Y, y bueno, a lo mejor sí, sí que se crea empleo, pero ¿qué tipo de empleo? ¿Para qué quiero yo que se cree empleo en el que no se me están garantizando, no se me están asegurando ciertas garantías que además en, estos, en, estos, en esta época de crisis y con las nuevas reformas laborales eh, se han visto más mermadas todavía? Eh, por lo tanto, eh, yo no quiero ese tipo de empleo. Yo quiero un tipo de empleo en el que mis garantías estén en las y, y mis derechos son los como persona. Eh, y... no sé, iba a decir algo más, pero... Era eso. Como no, me puedo tiempo, eh, levantéis la mano a todas aquellas personas que tengan preguntas, que le queréis hacer? Entiendo que está iba dirigida al profesor ¿verdad? Buenas tardes. En primer lugar, felicitar a los ponentes por sus exposiciones y agradecer a los organizadores que nos hayan proporcionado un foro de debate crítico sobre un tema sobre el que se habla tanto y se dice tan poco. Eh, bueno, yo también me quería referir, eh, como ha dicho un poco la compañía, tenía un, una pregunta bastante similar eh, de lo que, ha, lo que ha comentado Federico en, en relación a las, a, al trabajo, ¿no? a las inversiones que a largo plazo eh, podrían ser susceptibles de generar empleo. ¿no? Y también quería eh, referirme a, o sea, me ha llamado la atención, porque eh, realmente cuando nos ponemos a pensar eh, fríamente tenemos que calificar el tipo de empleo al que, al que nos tenemos que... O sea, cuando, cuando una multinacional quiere invertir, ¿qué tipo de empleo quiere generar? ¿no? Eh, tenemos el precedente, el ejemplo de, del NAFTA con México, ¿no? que al final se ha creado eh, un grandísimo crecimiento económico, pero eh, tenemos el ejemplo triste de las maquinadoras. ¿no? Queremos un empleo así. Eh, la cuestión es si España eh, con el TTIP va a salir favorecida, como pues, salían esos gráficos que has mostrado. Eh, ¿Va a salir favorecida con un empleo como el de México? ¿O en realidad va a salir favorecida con unas inversiones que a largo plazo eh, pues bueno, nos van a generar un, una estabilidad económica brutal? ¿no? Y bueno, pues eso, eh, hilarlo y balarlo con una. me hacía una pintada que había en, en el baño de nuestra facultad que ponía eh, Spain is de México of Europe. Y yo, digo, yo decía, ¿A ¿quién ha escrito esto? Pero ahora lo no pienso y digo, oye, pues dale, dale un par de meses. Sí, sí, sí, tiene no haber sido sí. Bueno, yo, como ha dicho Miquel, sumarme a, la, a las felicitaciones eh, por haber convocado esta, esta conferencia, en primer lugar, por poder escuchar eh, diversas versiones, eh, dos, dos lados importantes que es difícil encontrar dos versiones en el mismo momento y citar a todos, eh. y luego. Eh, un tema que me parece muy importante y que me obsesiona muchísimo y es el tema de la armonización de las legislaciones. Pero eh, claro, eh, vamos a tener, tenemos eh, dos técnicas legislativas completamente distintas que van eh, hacia lugares completamente distintos. Eh, una de las alarmas sociales más importantes que el profesor Federico ha dicho que no entraba, ¿no? que no estaba en las negociaciones, que era el tema de la seguridad alimentaria, eh, saltó a la, a la palestra el tema de los pollos y demás, pero ahora simplemente un ejemplo. Pero claro, aquí mi pregunta es la siguiente y es: vamos a armonizar las legislaciones, pero no hace falta? No, no, claro, es que mi pregunta es: si armonizamos legislaciones porque hay barreras que obviamente habrá que reducir para que se pueda llevar esto, la pregunta es: ¿qué ordenamiento jurídico pierde? Porque dudo mucho que si esto va a ser eh, en pro del de libre mercado entiendo que esto es, en última definitiva eh, la tesis que defiende eh, el TTIP el, el, el, el libre mercado genera comercio genera, por tanto, empleo riqueza, que en mi opinión, genera destrucción como tenemos un ejemplo tan simple como las empresas de telamianto en Brasil por ejemplo y el, el, el tema es, si a Estados Unidos le interesa eh, esto, no creo que sea para tener la normativa europea que de una forma u otra es una restrictiva. Esa es mi pregunta. Y luego, ya acabo como consumidor, eh, como estudiante, pero como consumidor, me pregunto si voy a ver reducidas mis, mis derechos y, sobre todo, mis derechos a una seguridad alimentaria eh, y a muchos más temas. Y luego, acabo ya, como, traba, como futuro trabajador, me preocupa muchísimo tener las condiciones precarias que están teniendo los países emergentes. Que claro que quizás esté en las cifras macroeconómicas salga que tengan eh, muchísimo más, más riqueza. Pero mi pregunta es, ¿riqueza quién tiene? ¿El empresario que está dando trabajo o el trabajador que realmente está siendo utilizado para poder generar la riqueza? de ese empresario sin la cual no sería necesario porque además estamos viendo con los avances tecnológicos, bueno, ya acabo ¿eh? Eh, simplemente lo que quiero decir es quién va a salir perjudicado aquí respecto a las, las organizaciones legislativas que tendrá que haber y eso es todo. Y siento a ver si es tan pesado en todo caso en todo caso optimista por lo del futuro trabajador pero por lo demás muy interesante eh, una, última, una última pregunta, y yo he dicho que las dos primeras eran para Federico. La tercera era extensiva, porque hablaba eh, de la organización legislativa, etcétera, que pueden contestar también Federico, sí. pero no solo. Eh, y nos queda una, una cuarta intervención, si os parece, es algo que. Eh, encontrar? Mm, yo tengo una pregunta para el señor Federico, más bien. Yo. <risa> <risa> ya siento que usted. <risa> En su, en su primera intervención ha habido un momento en el que me ha parecido increíble que ha empezado como a exponernos que los países del este estaban citados por el señor Putin, debe ser que está de los datos, debemos tenerle mucho miedo. Y como que era un argumento para decir: entre lo menos malo, es mejor que les ayudemos, sí. que tengamos el TTIP. No, no. Ah, sí, pues, sí, no, claro, te lo pido sí, como aclaración, pero, pero en perspectiva de que estamos hablando con unos ejemplos de derecho, nos ha parecido en general a las personas que no hemos estado comentando un poco apocalíptico esa afirmación y un poco demagógica, a la vez que también digo que al señor Tom le tengo que decir que tampoco me ha parecido que se haya centrado demasiado en el tema, a pesar de estar completamente de acuerdo en lo que ha dicho. Y sin duda alguna, la mejor ponencia o la, la persona que hoy haya explicado y se ha de una forma bastante entendible, a mi parecer, como primera alumna de derechos, no, ha sido el señor que me ha parecido increíble, la verdad, porque centrándose en el tema nos ha... Es, nos ha explicado perfectamente porque por lo menos como una duda de una, primero de derecho que soy puedo no llegar a tener dudas. Porque muchas veces juego con eso, con ignorancia de las personas que no tenemos por qué entender exactamente todos los términos de los que se nos, se nos están hablando y queremos que se nos hable claro y contundente de las repercusiones o no que puede tener entre todas estas características. Lecemos vale. eh, la palabra al profesor. Muchas gracias. A ver, eh... lo primero... Menos mal que no ha venido de la comisión. <risa> <risa> Qué pena. Qué pena. Eh, pero bueno, quiero decir, yo me, me he quedado en la esquina, pero bueno. Eh, bien, me parece bien. Ahora, aclaraciones. Primero, eh... pido disculpas si he ofendido alguien, verdad. No era la intención. Muchas veces yo sé que es... Uno va en el discurso y a veces un poco rápido, pero, pero no, no acabo de ver dónde. O sea, yo creo que a lo mejor he dicho de una manera muy... Eh, lo que has dicho, y permíteme que aclare. Cuando he dicho que los últimos 35 años han sido el periodo en el que más gente ha salido de la pobreza, según la definición del Banco Mundial, que es 1,25 dólares por día, por persona, eh, esos son datos, y eso ha coincidido en los últimos siete años con que la pobreza ha aumentado en España, en concreto la infantil, y eso a mí me parece aberrante, y en mi cuenta de Twitter, por ejemplo, esta mañana, he publicado que me parece una vergüenza el dato de aumento de la pobreza infantil y un escándalo que no se ha da dado al respecto. Quiero decir, No soy en absoluto indiferente a eso. Creo que los dos fenómenos son compatibles, que ha habido mucho crecimiento económico en los países emergentes, que han salido de la pobreza, y que siguen siendo, en la zona siguiente, mucho más pobres que los países occidentales, evidentemente, pero que en España eso ha ocurrido. Y no creía que eso pudiera ofender, pero si ha habido malentendido no más claro. Eh, luego, eh, yo he intentado hacer dos cosas. Lo que pues es que, en general, aquí estoy pues una mezcla de explicación y análisis y de opinión y advocacy, que me parece muy bien, pero en muchos de los casos yo he intentado agarrarlos para que los conocierais. Por ejemplo, que los polacos y los lituanos opinan eso. ¿Y yo qué sé por qué lo opinan? Eh, pues ellos dicen, cuando vas a hablar con ellos, que es que entre sus prioridades. No es, está más, es más importante estar más lejos simbólicamente de Rusia que tener que comer pollo corado. Que ninguna de las dos cosas le no, no lo sé, pero eso era mostrar datos pues, simplemente. ¿no? Que creo que es interesante. Lo mismo que eh, en algunos de, de los elementos en los que he intentado poner simplemente los datos, eh, algunos datos sobre la mesa para el, para el análisis, para el debate. Eh, después, eh, a ver, yo no haría una comparación entre el caso de NAFTA y este, y he intentado explicarlo porque NAFTA es un país rico dos países ricos, Estados Unidos y Canadá, y México. Yo no creo que la evaluación 20 años después, el 25 de NAFTA, sea que las exportaciones de maquila que se hacen desde México hasta Estados Unidos utilizando inputs intermedios de China, eso es una cadena de valor global, hayan sido malas para el, la estabilidad del empleo en, en, en México. Eh, otra cosa, y estoy completamente de acuerdo, es que eh, podamos estar preocupados por la calidad del empleo que se crea. Ahora, esto, y yo que es algo aplicable a todo un debate que ha surgido, muchas veces es culpa de las legislaciones laborales nacionales. Es decir, yo vivo en Madrid y el gobierno de la comunidad, quiso privatizar los hospitales sin TITI y sin nada. Es decir, no hace falta el TITI para privatizar los hospitales. Hará falta, si queremos, que votemos a alguien que diga que eso no lo queremos. Y en los países en vías de desarrollo, lamentablemente, como la calidad de la educación es peor muchas veces, pues eh, ocurren estas cuestiones, pero muchas veces los que no defienden eh, algunos de los derechos de los trabajadores, los que impulsan eh, determinadas aceptaciones en Tribunal de Acuerdos de arbitraje en, en, en Acuerdos de Inversión bilaterales son estos gobiernos que muchas veces no son representativos, entonces tenemos que dar otra batalla que no es la del principio en sí. Y luego, por último, eh, yo creo que hay una cuestión que no podemos negar, y que además aquí aparte como una contradicción, que es lo que he intentado trasladar con el, el tema este de que a Europa se nos ha acabado el choque, ¿no? que viene a ser... Que para bien o para mal, en el mundo en el que viene, otros van a ser más ricos que antes y nosotros vamos a ser relativamente más pobres que antes, aunque todos seamos en absoluto más ricos. Es decir, nuestra renta per cápita irá subiendo, la de China irá subiendo, pero la de China irá subiendo mucho más rápidamente. Entonces, ante la solución del futuro trabajador, lo único que nos queda en Europa, más allá de conseguir que nuestros empleados paguen impuestos para que se te puedan el mejor estado de bienestar, es que nada hay que decir, poco comentado antes. Eh, me suma a todo lo que ha dicho Tom es, pues tenemos que hacer un posicionamiento en el mercado internacional de formación, de educación y valor añadido, y no nos queda otra. Y el país bastante educado lo hace bastante mejor que otros. Sea... Para empezar a aclarar, eh, estamos demasiado acostumbrados a una especie de blanco y negro, que no era la idea de este acuerdo? No era dos y medio para un lado, dos y medio para otro, era expertos, no voy a decir expertas porque obviamente el diseño del panel eh, en, en, en eso no, no me lucido, eh, quiero decir, no se trataba de eso, ¿no? Eh, no era tanto uno que venga alguien que sea un fanático del TTIP y alguien que además sea este todo el día eh, manifestándose en las Sky de Bruselas. La idea era que analizáramos eh, desde la perspectiva académica y militante y, am, eh, y ambas eh, en conjunto y por tanto... Bueno, eso es lo que quería, claro, porque me va a parecer efectivamente este campeonatas que eran en una esquina que no era el, el, el diseño. No sé si, digo, porque él ha hablado también eh, uno de los eh, alumnos, eh, de, los, eh, de los oyentes, respecto a la armonización normativa y sobre todo a la, a la cuestión alimentaria. No sé si, aunque estamos ocultando fuera de tiempo, pero no sé si queréis decir algo. Yo he pedido la palabra. <risa> me da pena que la última que intervino ¿no? que has dicho que yo no he hablado mucho del tratado transatlántico, pues lamento mucho que te haya dado esa, esa impresión y sobre todo porque creo lo que es importante tanto en universidades como fuera de las universidades que cambiemos el relato de, de las cuestiones ¿no? porque hay un relato dominante hay un relato hegemónico tanto en los medios de comunicación como también en la cantidad de clases y en la formación que se da tanto en la primaria, secundaria como también en, en, en la educación eh, universitaria y es un relato donde solo escuchas en un 95% de los tiempos un solo relato ¿no? eso suele ser el relato de efectivamente que todo esto, lo que se ha hecho ha sido para el bien de la, de la humanidad, para simplificar un y el tema del relato es importante porque muchas veces los medios de comunicación, incluso los que llaman expertos, se alimentan de solo una fuente de análisis e interpretación, que suele ser eh, las oficiales, la Comisión Europea, el Gobierno Español. Yo ahí te recomiendo, por ejemplo, leer, si te interesa ese tema, a las principales conclusiones que ha llegado eh, sobre el... Digamos, esto utiliza, estos datos utiliza el gobierno español, es del Instituto de Estudios Económicos, ¿no? financiado por la Cámara de Comercio y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, donde hablan de una cifra de crecimiento económico y de creación de empleo en relación con el TV para España. Un profesor a puertas cerradas de economía aplicada, lo, lo primero que dijo es, vale cero para el mérito académico y no se puede predecir el impacto eh, digamos, con lo que se dice en este estudio, con el modelo MEGA que se aplica aquí. ¿no? Eh, pero son los datos que se utilizan mayoritariamente, y haces una búsqueda en Google, tanto representantes de la Comisión Europea como del gobierno español, en relación de lo bueno y positivo que va a ser el TTIP para España. ¿vale? Entonces yo creo que sí es importante que cambiemos, interferimos en el relato, cómo contamos esa historia, de dónde viene eh, el, el interés para el, el TTIP. luego me gustaría también aclarar una cuestión en relación con los tribunales de arbitraje eh, se ha dicho y lo has enfatizado como tres veces que la propuesta de la Comisión Europea la que se está negociando ahora es mucho mejor y reforma digamos eh, eh, varias de las cosas yo creo que también es importante resalt eh, resaltar una cuestión ¿Por qué la Comisión Europea presenta una propuesta diferente que no se llame ISDS sino se llama ICS? Porque hubo hace dos años una consulta pública donde participaron 147 personas de la Unión Europea, fue la consulta pública más participativa que hubo jamás en la historia de la Unión Europea, y el resultado fue el 97% de, la, de las respuestas en la consulta pública dijo que no solo que no queremos un ISDS en el TTIP, sino que no queremos el ISDS, o sea, no queremos ese sistema. ¿Y por qué mucha gente respondía a eso? Y es también importante analizar quiénes respondían, porque la acusación de la Comisión Europea todo el tiempo era que eran las activistas o los activistas que respondieron. Pues respondieron empresas públicas. Pequeñas, medianas empresas, parlamentos regionales, gobiernos regionales, eh, televisión, radio público de varios países europeos. Pues no eran justamente activistas. Y quiero hacer ta también aquí un, una reivindicación de la activista o del activista. Porque nosotros también hacemos un trabajo de estudio, también investigamos, también hacemos un trabajo eh, serio y coherente con nuestros pensamientos. Obviamente, Llegamos a otras conclusiones y presentamos las formas de diferentes maneras, pero también hacemos un trabajo científico, también hacemos un trabajo de investigación. Y quiero resaltar eso porque muchas veces intentamos dividir como si lo que viene de la academia, eso sí es serio, y lo que viene de la calle es poco serio. Y yo solo quiero recordar aquí a los grandes expertos de la Comisión Europea y de todos los centros de poder, no vieron a venir a la crisis económica del 2008, pero sobre todo tampoco han sabido poner en marcha políticas públicas para evitar todas las causas y las consecuencias que nos vino encima. Y por eso es importante hablar en el contexto global y regional cuando hablamos del TTIP, porque ni surge de la nada, ni está, digamos, desacoplado de los procesos a nivel global que están ocurriendo, ni de los otros eh, tratados. Efectivamente, tiene razón, se nos ha quedado en el tintero muchos otros tratados sobre los que podríamos haber hablado hoy aquí. A mí me parece importante una cuestión sobre las que está ahora en la nueva propuesta sobre el, la protección de la inversión como si en todos los otros tratados anteriores. Y yo insisto, nosotros hemos hecho campaña contra estos tratados anteriores, como en, en la actual. La propuesta empezó a negociarse con Estados Unidos solo en octubre del año pasado. ¿vale? O sea, estaba ausente en las negociaciones durante dos años gracias a la presión política, eh, social, tanto en las calles como también a nivel de muchas instituciones y autoridades. ¿Por qué? Los mayores sindicatos de Europa, empresas públicas, eh, eh, parlamentos nacionales como por ejemplo francés o holandés, han hecho dictámenes y opiniones desfavorables en relación al sistema de protección de la inversión a nivel internacional. No solo al ISDS dentro del TTIP. Pero lo que parece importante es resaltar de qué casos estamos hablando. ¿vale? Porque yo creo que cuando hablamos de los casos... Es mucho más cercano para entender de lo terrible jurídica, política, cultural, económicamente que son eh, que es ese sistema. ¿Se acuerdan del digamos desastre nuclear en Japón? Digamos, todo el mundo siempre decía que no los nucleares son seguros y aunque haya un terremoto eh, pues no va a pasar nada. Pues pasó y miles de personas han sufrido. Una radiación, eh, digamos, tremenda, con afectaciones y consecuencias para décadas y si no cientos de años. Vale. A raíz de eso, el gobierno alemán de la canciller Merkel, gobierno conservador, tomó una decisión de dejar utilizar la energía nuclear en el 2022. Una decisión soberana de un gobierno soberano. Qué hizo una de las empresas privadas del sector eléctrico que había invertido en Alemania, la empresa sueca, pues demandar al gobierno alemán en el sistema de arbitraje privado. Perfectamente podría haberlo demandado también en el sistema de arbitraje eh, público, del sistema eh, jurídico doméstico, pero lo ha hecho en un sistema de arbitraje privado. Y reclamando una compensación de 4.700 millones de euros por una decisión soberana del gobierno de salir de la energía nuclear. Y de esto podríamos poner más ejemplos. ¿vale? Y yo creo que es importante cuando llegamos a los ejemplos que vemos cómo de peligrosos son estos mecanismos. A Bengoa, antes se hablaba de México, a Bengoa, una empresa que estaba a punto de quebrarse, quería instalar una empresa de gestión de residuos peligrosos en una zona... <risa> declarado por la UNESCO zona, digamos, patrimonio de la humanidad afectaba a varios pueblos indígenas y a los afluentes de agua de, de grifo para una población que se llama Simapán hubo una movilización tremenda a nivel local y el alcalde al final decidió que no deberían abrir, no deberían poner en funcionamiento esta planta de gestión de residuos tóxicos y al final a Bengoa demandó a México en un tribunal privado de arbitraje y se reembolsó una cantidad desconocido porque el laudo, eh, digamos, la suma total es eh, secreto, pero sí sabemos que en torno a 35 millones de, de euros por no haber puesto en marcha esa, esa plata. Y podríamos seguir contando casos. El problema fundamental tanto en el sistema actual del ISS como en el que se quiere negociar con Estados Unidos, es que se permite un sistema absolutamente injusto poner en cuestión políticas públicas, decisiones jurídicas del ámbito eh, del espacio jurídico eh, nacional. Y yo creo que eso es que tanta rabia y tanta protesta y tanta contestación está generando. No porque haya solo unos casos, sino porque hay un sistema que está enormemente injusto y la mayoría de la gente, aún sin ser estudiantes o conocedores o profesionales o académicos de la administración de la justicia, ven, ven la injusticia. Y yo creo que ahí es el punto fundamental que tenemos que insistir cuando hablamos del TTIP. Es uno de los muchos tratados que se están negociando, no en nuestro nombre. Ahí hay que insistir, que se, hay poblaciones que no están de acuerdo con sus gobiernos cuando negocian este tipo de tratados. Y para terminar, eh, invitarles de echar un vistazo a la página web de la campaña No al TTIP. Aquí en Euskadería hay una campaña eh, también eh, muy activa en en ese sentido, yo creo que necesitamos la participación de las y los estudiantes en las universidades para hacer mucho más seminarios, mesas informativas, materiales, que haya un análisis propio de, de la población académica universitaria. Eso está ocurriendo en, en, en muchos lugares, tanto en Estados Unidos, pero también en, en, en países europeos. Yo creo que tenemos que activarlos, sea gente que esté a favor o, o sea en contra lo que necesitamos, es una sociedad informada, porque uno de los problemas fundamentales, y por eso yo no me creo mucho en las cifras de, de Eurostat sobre el TTIP, cuando hicimos aquí una, una, un referéndum sobre la Constitución Europea, ¿os acordáis las bajas cifras de conocimiento en la población y quienes habían leído realmente la Constitución Europea? Aún así, había bajísimo eh, porcentaje de participación. Eso es lo que tenemos que cambiar: que no nos sigan quitando soberanía y que se tomen las decisiones sobre nuestras vidas, sobre cómo organizar la sociedad, qué tipo de políticas poner en marcha en unas estructuras absolutamente dominadas por el lobby y el poder corporativo. Porque si no. Nos vuelven a pasar casos como el de Soria y, y, y, y muchos otros. Eso es lo que tenemos que evitar en el, en el futuro. Y por eso, la lucha contra el TTIP no solo es por Estados Unidos. Yo ahí defiero totalmente que no es porque ahora somos los demandados o porque ahora nos afecta a nosotros. No, porque la coyuntura y la situación a nivel mundial y especialmente en la población europea y sobre todo en el Estado español ha cambiado radicalmente. Hay una gran mayoría de la gente que está siendo afectada por este sistema tan cruel, tan negativo y que tiene tantos impactos sobre el conjunto de la sociedad. Y por eso es tan eh, difícil vender el cuento de que este tipo de tratados generan empleo y crecimiento económico, sino son otras razones que están detrás de negociar este tipo de tratados. Por eso es tan importante que el conjunto de la población... Se informa, debate, sigue discutiendo, realmente hagamos una profundización del conocimiento sobre lo que se está haciendo, no solo en relación con el TTIP o el CETA en Canadá o el TISA, sino también estos otros tratados con los países del sur que tanto han sufrido el expolio y la explotación de sus recursos naturales y de sus fuerzas de trabajo por parte de la Unión Europea. Y de ahí la invitación pues, de seguir debatiendo y profundizando en, en ese tema, que desde la campaña, con las mejores intenciones, pues, queremos contribuir y también con un trabajo serio de investigación, de aportar informes, eh, etc. Así que nosotros somos convencidos de que aquí delante tenemos una gran oportunidad de que esto, y esto está haciendo ya en Alemania, en Austria, está abriendo no solamente un, un gran debate... Sino la gente está preguntando algo muy importante. ¿Quiénes están tomando las decisiones? ¿Y cómo podemos generar alternativas, no solo económicas, sino también políticas? Y eso enlaza mucho con lo que aquí ha salido en estos últimos ciclos de movilizaciones con lucha contra la privatización, el 15M y muchas otras expresiones políticas, que necesitamos otro modelo económico, otro modelo político, y la lucha contra el TTIP también es esa expresión de mucha gente en la sociedad que quiere un sistema completamente, radicalmente diferente al que hoy nos está eh, afectando tanto. Muchas gracias. Gracias. gracias. Los, los, por favor, mis intervenciones eh, de Juan y de Íñigo y mi que Voy a hacer tener el áfrica. Lo primero yo... Muy en serio, dar las gracias a todas vosotros y vosotros porque llevo muchos años trabajando en la universidad y no, hacía mucho que no estaba en un foro a estas horas un viernes y además con vuestras caras de atención, que los que tenemos muchos años de docencia sabemos cuándo aburrimos y, y la verdad, os pues, lo digo muy, muy sinceramente, muchísimas gracias. Eh, una cuestión de, me, ha, me lo ha comentado Tom, un error que ha cometido en, un, en una cifra de la canadiense, quiero decirlo pues al gobierno español que ha demandado una minera canadiense, las cifras son. Se han gastado 8 millones de euros y demandan 35. Bueno, o sea, hay por ahí el lucro cesante es menor que el que yo había dicho. Y la última cosa, yo creo que respecto al tribunal arbitral eh, la, tenemos propuestas, claro que hay propuestas. Yo creo que hay una propuesta que es la construcción de un tribunal específico que sea capaz de resolver. Pero un tribunal dentro de la arquitectura de la justicia, que por cierto no es nada del otro mundo. Quiero decir que la Carta de La Habana ya lo regulaba, era un arbitraje entre Estados, pero la segunda instancia llevaba ya a la Corte de La Haya y no a un tribunal Me parece que hay posibilidades de avanzar hacia ahí y ir abandonando el arbitraje, que a mi parecer no, no satisface la necesidad de las autoridades. Espero que las A ver, yo, yo también brevemente, y bueno, aquí soy de la Casa y un pues, invitado de presidencial porque estoy eh, dentro del equipo organizador. Bueno, dicho esto, también estoy encantado. Sido, me ha entretenido muchísimo y la verdad es que me lo he pasado bien. Gracias, Ingrid. Eh, dicho esto, es verdad que la libertad de inversión es un, es un tema importante y que es un tema delicado, que son los casos, los casos concretos los que hay que ponerlos encima de la mesa. Eh, eh, el, el caso que comentaba de Batesfall eh, contra Alemania, no, eh, ahí lo del accidente de, de, los, de, de la central nuclear de Fukushima y la posterior moratoria de, eh, de la... Eh, del gobierno alemán, eh, todas, eh, todos los casos que he mencionado antes, las, las disputas medioambientales de Telecán, eh, otro, otro, bueno, otros numerosos casos que no hemos mencionado pero después de la crisis argentina en el año, en el año 2001, que eso también es un ejemplo en mi opinión dramático, ¿no? de hasta qué punto las empresas eh, multinacionales valientes en estar de inversión pueden dar lugar a, a, a, a demandas que si bien están basadas en tratados en, en internacionales no dejan de ser en, en, en gran medida Moralmente poco, eh, difícilmente justificables. ¿eh? Entonces, poniendo todo esto sobre la mesa y viendo la importancia que tiene la arbitraje de inversión, yo también eh, eh, coincido con Tom en que la consulta llevada a cabo ha sido fundamental y además yo creo que hay un, un elemento que es importante de destacar: que toda esta, todo este activismo, todo este movimiento, todo este debate que está sucediendo a nivel del TTIP, este yo entiendo que está o sea, la comisión está, está siendo permeable a alguna de estas críticas. O sea, la comisión está moviendo de posición y igual no, igual no lo suficiente, igual todavía hay mucho que terminar. Pero sí es verdad que, la, que lo que es la batalla contra el CTP está dando frutos, quizás discretos, pero se está, los está dando. Luego, la diferencia entre academia y, y activismo, yo desde luego, existe una, una diferencia una alguna brecha, pero yo creo que no está la brecha. Yo desde luego consulto bastante nuestra página, eh, lo suelo seguir, veo los documentos que soléis publicar, me parecen documentos serios y... y, y, y aprende mucho de estos documentos. Los vídeos que están ahí me parecen estupendos, o sea, son súper claros, didácticos y además proponen muy bien ¿no? las cuestiones que se, que se están debatiendo. Pero también es verdad que junto a este movimiento no tenemos que tenemos que dar a conocer también que parte del movimiento de la Comisión no se debe a solo a estos movimientos, se debe justamente a, a que se está moviendo Alemania, se está moviendo Francia y se está moviendo Italia. Esto es. Alemania ha cambiado de posición cuando efectivamente Batemcal ha venido a demandarle ante los tribunales sanitarios y por eso quiero insistir que no digo que vosotros, que seguramente en el acuerdo multilateral de inversiones de la OCDE de 1998 seguramente estaréis allí. No estoy hablando con vosotros, pero estoy hablando de otro tipo de actores, Alemania, Francia, Italia, que sí funcionan en esta, en esta dinámica de demandado-demandante. Alemania está cambiando de posición. La sociedad civil alemana está cambiando de posición. ¿Por qué? Porque se ha visto una situación de estado de mandato. Seamos claros. Italia está a punto de, o está por la intención de, de, de denunciar el Tratado de la Carta de, la, de la Energía, que es el tratado que está dando lugar a un montón de demandas arbitradas en contra de Estados Europeos, entre ellos España. Y ahora, simplemente, un, un dato desconcertante, ¿no? Parece que aquí la arbitraje de inversión es contrario a, a, las, eh, a los intereses generales. Da la casualidad que en los arbitrajes contra España, los, las empresas lo que están defendiendo es el sistema de ayudas a las energías renovables. Bueno, no deja de ser una nota discordante. ¿eh? Entonces, ese arbitraje que va siempre en contra de los intereses de la sociedad es el arbitraje que en este caso está discutiendo si, la, si, han, de no, si han de ser o no retiradas las ayudas a las renovables. Bueno, eh, es peligroso, sí es peligroso, y, y creo que lo he intentado poner en manifiesto. Por lo tanto, esa brecha de academia y aquí mismo, yo creo que no deberíamos insistir en ella y, y, y que, creo que deberíamos caminar en la misma dirección. Pero, yo, muy de mente, he tratado de hacer alguna propuesta. En mi opinión, yo creo que donde veo los problemas para mí más importantes. Y luego, me, me ha gustado la última pregunta que ha comentado, voy a terminar con esto de. que ha comentado un posible tribunal al estilo de tribunal del GAT o del OMC. ¿Por qué no? ¿Se puede plantear algo así. O sea, la interestatalización de estas controversias, si ¿sí son diferentes, ¿Sí? ¿Sí? claro, es ese es otro problema, pero, pero es una de las cuestiones que yo creo que se debatió ya en su día en el y que puede so ponerse de nuevo sobre la mesa alternativa, pues igual bueno, una especie de llama, ¿sí? acercándonos más a una especie de tribunal internacional incluso la interestatalización de estas diferencias. si entendemos realmente que estas disputas no son exclusivamente comerciales si efectivamente están en juego los intereses generales del Estado, si lo creemos efectivamente politicemos estas diferencias lo, mío, te, te lo vamos a decirlo claramente, politicemos porque llevar a los tribunales internos no es politizarlos es dejar a, en manos de otro juez que decida conforme a las estándares previstos en el, en el TTIP o cualquier otro ¿Vale? Entonces, yo yo creo que es una, eh, una propuesta interesante. ¿eh? No sé hasta qué punto puede generar éxito, pero es una propuesta interesante. Y ya, dicho, dicho esto, yo creo que voy a hacer algo así. Sí, el canto sobre el Bueno. -T -T en el que estaba la academia, en el que estaba la sociedad civil, en el que estaba una mezcla de las dos. Eh, no planteábamos tampoco una confrontación entre ambas. Ambas hacen un trabajo serio, un trabajo de investigación, de aportación de datos, un trabajo científico, un trabajo también de movilización, eh, donde la ideología no, no desaparece, aunque, aunque se intenta eh, colocar en su lugar y que quede claro dónde está. Eh, y creo que poco a poco, en las últimas intervenciones, hemos ido, eh, habéis ido eh, aportando, haciendo una labor de suma propositiva. Habéis empezado a proponer, a proponer y a acercaros. Yo diría, porque me toca a mí clausurar, que sí que llega, podemos llegar a una conclusión y es que el, el, el sistema que se propone de arbitraje mmm, se basa en una desigualdad de origen entre los derechos de los Estados y los derechos de las multinacionales eh, y, por tanto, que a, por supuesto debe crearse un sistema que arregle estas controversias, obviamente, porque tiene que haber sistemas, pero que hay otras alternativas, ya habéis eh, los cuatro lanzado ideas. Esto yo creo que, según esta idea. Eh, pues de que la Academia de la Sociedad civil tienen que estar presentes eh, precisamente en todo este tipo de debates, tienen que ser eh, algunos de los protagonistas que los economistas, las profesionales del derecho, eh, somos cruciales eh, en, en, este tipo de, en este tipo de debates, en la labor que tenemos que hacer en la sociedad, eh, podemos ser una fuerza conservadora, una fuerza revolucionaria, eh, las, los, los economistas revolucionarios en el en el sentido de revolucionar, de cambiar las cosas, conservadora en el sentido de que nada cambie, eh, y dado que habéis hecho unas propuestas teóricas, eh, las propuestas, pues le toca, decíamos antes, tenemos aquí un nuevo imputado, le toca también a los que son depositarios de, eh, de nuestra representación, coger el guante y aprender de, de, de, de estos cuatro ponentes y de otros muchos para llevar estas propuestas eh, a los lugares donde se toman las decisiones. Una sola cosa, bueno, muchísimas gracias a los cuatro, muchísimas gracias a todas las que, a todas las que habéis venido, eh, ha sido un, un placer escucharlos a los cuatro eh, y voy a agradecer especialmente además a Juan que ha hecho el gran esfuerzo de robar toda la tarde a su familia en su cumpleaños, igual me voy a por decir esto, es que además que que ha estado el tío